Hace uu ¡Uh, uu uh, uh, uh! que cantar, la sirena del camión hace uu uu uu uu uu la sirena del camión hace uu ¡Uh, uu uh, uu uh, uh! por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como <tose> <tose> <tose> Hace splash, splash Con mis oídos, algo que suena como. ¡Oh! ¡Es swish, swish, swish! Los limpia parabrisas hacen swish, swish, wish, swish. Swish, swish, swish. Swish, swish, swish. Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish. Por todo. Bombero del camión hace shh, shh, shh, por toda la.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 Eso te ayudó. Estoy mejor. Gracias, mamá. <risa> <risa> A revisarlos. Bu bu, bu ahora no lloran. Ma, no deben saltar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 Con su bolsa y su sombra